Con el nombre, acereño ¿no? Que vuelvo a hacer, espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video Qué hola mi gente, hace unos días estuvimos haciendo este Déjame buscarlo, le iba a poner una foto de lo mismo, pero se los voy a buscar un momentico, ok? Hace unos días hice este tablet personalizado La cuestión es, mi gente, que hoy voy a personalizar también aquí en el canal Mi MacBook Pro Este pedazo de computador que ustedes están viendo aquí Realmente me hace muchísima ilusión personalizar mi computador Además creo que tiene tremendo espacio Aquí podemos hacer algo seguramente un poco más pro Por suerte hace unos días ya compré todas las pinturas cuando estuvimos pintando mi tablet. Por esa razón ahora todo va a ser mucho más rápido. Así que vamos a comenzar en 2, 3, 1, ya. Yeah. 7 hojas después. Ahora que ya la pintura se secó bastante, aquí tenemos el computador, bastante sequito como ustedes ven. Y ahora mismo estoy seguro que ustedes saben qué es lo que toca. No, ahora sí, mi gente, no nos queda más nada que ponernos a dibujar. Vamos a ver qué sale. Algo de lo que sí estoy bastante agradecido, gente, es de haber comprado estos marcadores. Son unos marcadores podcast que realmente son bastante, pero bastante buenos. Yo nunca había trabajado con ellos, pero me doy cuenta que sí sirven bastante. Y mucho más para este tipo de trabajo. Ahora le toca el turno, mi gente, a los acrílicos. Mi gente es que si van a utilizar este mismo Proceso que yo estoy utilizando No cojan miedo si ven que al principio la pintura Como que resbala un poco Esto es así a causa del spray Que le dimos al principio y la solución Para esto es darle una capa primero Sin ningún tipo de miedo Y luego seguimos trabajando la pintura muy normal Y van a ver luego como el acrílico funciona muy pero muy bien encima de esta primera capa. Así que no tengan nada de miedo, gente, que esto puede pasar. Ahora sí vamos a empezar a sacar luces en este trabajo que me está gustando muchísimo cómo va quedando. No sé si ustedes se han podido dar cuenta hasta aquí Pero el retrato va a tener dos gamas de colores Una gama fría y una gama cálida ¿Por qué razón? No tengo ni idea Puede ser que tiene algo que ver conmigo Por mi estancia aquí en Suiza y por mi alma cálida del Caribe No sé, lo que sí sé fue que me gustó muchísimo esta idea desde el principio Y creo que se va viendo bien yeah Yeah súper cansado, esto parece que no cansa esto de pintar y todas estas cosas, pero sí cansa y bastante. Hasta ahora mismo lo que tenemos ya aquí pintado es solamente la mitad del retrato, la parte fría del trabajo. Ahora vamos a pasar a la otra parte del retrato que sería la parte cálida, pero antes de seguir trabajando, gente, voy a tomarme algo o voy a comer algo. y ya, ¿no tenemos una Red Bull por ir en el frío? ¿Me la puedes dar? Gracias. O no, lo siguiente ya es tardísimo. Miren ustedes, mismo qué hora es, pero ya estamos llegando a la parte final del trabajo. Estoy llegando a la parte que más me gusta. Vamos a quitarle la presinta. No sé cómo te sientes. Harold Artis ¿Eh? Eh hey, hermano, que bolada, ¿cómo está la cosa? Ale bro, de que qué Me acabo de personalizar la computadora mía Para un video que está haciendo para YouTube, mira ¿Qué? A la, a la Con el nombre y a Cereño ¿sí? Entonces bro, chao, te voy a colgar para ir a ver tu video Chao, chao, chao